Amigos, retornamos nuevamente por aquí. Como cada viernes ustedes saben que nosotros ponemos un gran empeño en poder llevar a toda la audiencia a orientación específicamente en el tema de salud. Hay temas muy diversos lo que tiene que ver desde de, de lo que es médico intensivista, nefrólogo, pero también un importante comunicador de las redes sociales, dedicado siempre a llevar orientaciones a toda su audiencia en este sentido. Como yo le decía al hacer la pausa esta noche, nosotros recibimos la visita del doctor Domingo Martínez, con quien no solamente vamos a hablar de nefrología, sino vamos a hablar diversos temas, pero de manera muy importante, algunos como esos que tienen que ver el consumo de agua, cómo cuidar nuestros riñones, cómo no abusar de ello, y de manera muy importante, un tema que ha sido tendencia en las redes sociales, cómo expulsar las piedras que pudiéramos tener en los riñones, especialmente desde lo que es teniendo relaciones sexuales. Doctor, bienvenido a este espacio. Gracias, Robert González. Me siento honrado verdad, de extenderme la invitación y me preste esta plataforma con tanto alcance, con el objetivo de seguir creando mayor impacto de conciencia desde el punto de vista de salud. Sí. Me siento honrado poder compartir plataforma. Gracias, doctor. Si bien Gracias. es cierto, eh, el tema del seso sí, sí, y claro. la piedra. Llama yo llegué a mi casa, Robert, le <risa> dije, mira, yo tengo una piedra aquí, mi amor, y leí ese artículo. Sí. <risa> Ave María. Pero sí, si comenzamos por ahí, si bien es cierto el tema de piedras en los riñones, sí, sí, sí, es un tema bastante eh, frecuente en la consulta de nefrología. Sí. Eh, sabe que todo el que le duele el riñón, eh, obviamente lo primero que piensa, si no ha recibido un golpe, es en piedra. Sí, sí. Y para el 2016, la Sociedad de Urología publicó un artículo, Robert, bastante interesante, eh, hablando, comparando, tres grupos. A ver. Un grupo que recibía el tratamiento convencional de, de las piedras, otro grupo recibiendo solamente tan Sí. Y un grupo que lo pusieron a tener, a tener relaciones. relaciones. Qué bien, qué bien. Sin embargo, eh, el mayor grupo con expulsación de piedras fue el grupo que tenía relaciones. relaciones de tres a cuatro veces a la semana, sí. algunos tigres van... Se van a forzar ahora, sí, sí. otros estamos contentos. Sí, sí, sí, Algunas sí, sí. mujeres dicen, ¿cómo? No, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué es esto? Pero es la salud, hay que cuidar la salud. Y aunque hablamos de medicina un poquito jovial, sin embargo, son estudios bastante serios, porque sí. a veces uno usa el agrado y pudiera como quitarle como sí, no, peso. No, no, no, pero hay manera de que la gente pueda entenderlo, doctor. Porque usted sabe que en su condición de comunicador, usted entiende que usted se dirige a todo público. Entonces, Amén. hay cierto público que usted tiene que tratar, como decimos aquí, entrar las en la cosa con cucharita para que entiendan. Y la manera de comunicar, como lo establece la ciencia, es llevar un mensaje que sea comprendido, transmitido y recordado por quienes se lo estamos llevando. ¿Eso es así? Bueno, totalmente de acuerdo. Muy bien. Doctor, este estudio científico que usted expresa que hace prueba con tres tipos de público en diferentes estamentos. Ahora, doctor, esas piedras se pueden expulsar por esta vía, pero de manera de la medicina, como todos conocemos, de manera convencional, el proceso de expulsar la piedra a través de la medicina es muy complejo, es doloroso. ¿Cómo es esto, doctor? Fíjate, Robert, me parece interesante esa pregunta. Sí. Eh, el sistema geniturinario va desde dos riñones, dos ureteres, la vejiga y la uretra. Entonces, la piedra pudiera estar localizada en cualquier parte, tanto dentro del riñón, fuera del riñón y en la vejiga. La expulsación de la piedra va a depender de tres factores. Uh -huh. Primero, la ubicación el tamaño y posiblemente, eh, te convencioné uh -huh. el tamaño, la ubicación y la composición. Sí. Las piedras se forman de lo que uno ingiere. Okay. Y se le dice piedra, el nombre es genérico, y ya los textos sí. lo están como acuñando, pero sí. el nombre científico es litiasis renal. Okay. ¿Por qué piedra? Porque parece una piedra. De ácido úrico está formado, de osalato de calcio, sí. de fósforo. Las jovencitas que hacen infecciones okay. de vías urinarias de forma recurrente, okay. haciendo la salvedad que lo normal que una persona haga dos infecciones de vías urinarias durante un año. Okay. Cuando hacen más de dos, es recurrente. Esos factores conlleva al desarrollo, a la formación de piedras. Sí. Sin embargo, González, la, la causa número uno, sí. que es tendencia, eh, y que hablamos mucho de eso, es la poca cultura de ingerir agua. Aten atención ahí, atención a la audiencia y atención al equipo, que yo he sido reiterativo con ese tema aquí, doctor, el consumo de agua. Porque a ver. fíjate, cuando nosotros comemos un pedazo de pollo, un pedazo de res, el organismo tiene la capacidad de almacenar lo que cree que puede usar en un futuro, usar lo que necesita y lo que está de más, eliminarlo sí. a través de dos vías. Las heces y las vías urinarias. Urinaria. Cuando nosotros ingerimos agua, obviamente para todo, sí. cualquiera de las vías se necesita cierta cantidad de agua. Muy bien. Pongo siempre un ejemplo, y, y usted que sigue mi trabajo sí. ve que me gusta hablar que se sí, me entienda. Sí, sí, claro que sí. claro. Que Cuando sí. usted coge una manguera de agua sí. y agarra una acera una calle y le pone presión con mucha agua, sí. usted ve cómo se barre. Sí, una, una especie de limpieza que va, va retirando todos los obstáculos. Sí. Totalmente de acuerdo que muchas veces no hay que usar la escobilla sí, ni sí. barrer. Asimismo, cuando nosotros ingerimos agua suficiente, que lo recomendado es para un hombre normal, uh -huh. 3.5 litros, digo normal, porque no es lo mismo el que está conchando, sí, el que es. está taseando, Bien. el que está en un séptimo piso cogiendo sol, empañetando, sí, sí, sí, el que vende una fuerza. Bien. Quizá en el caso tuyo y mío, que sí. estamos bajo siempre ay, sí. trabajamos, sí, pero, pero no en otras con, condiciones. En claro otras sí. sí. otra sí. condiciones, gracias. Obviamente necesitamos 3.5. Entonces por arrastre, todo eso desperdicio de alimentos se van a través de la orina. Cuando ingerimos poca agua, de alguna forma se van quedando residuos sí. y esos residuos, a medida que se van quedando, se van uniendo, forma una arenilla, luego forma una piedra y luego viene el problema. Muy bien. Doctor, hay un mito que usted sabe más que yo que tiene que vivir este día a día con los pacientes, que siempre se ha dicho que el alto consumo de sal produce piedra. Que el consumo de los refrescos, las sodas, para llamarle de una manera, produce piedra. Los, como decimos popularmente, los líquidos de botella, como lo dicen en nuestros barrios, que la cervecita, que el refresco, todo ese tipo de consumo de líquidos son propensos a producir piedra. ¿Qué hay de cierto en esto, doctor? Mira, yo me siento muy cómodo hablando contigo. Fíjate, la sal. Sí. La sal mata, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, el consumo alto de sal, sí. de forma anual, a nivel global, a nivel mundial, casi 2 millones de personas mueren wow. por el consumo abusivo con la sal, sí. de forma directa. Es importante que la audiencia entienda de que todo lo que nosotros consumimos tiene sal. Algunos dicen sodio, sí. otro dicen sal, y encima de todo eso le echamos sal. Sí, sí, ya sí, adicional. Con respecto a la formación de piedras, sí. sí. Las dos causas que más forman piedras o son responsables es la poca ingesta de agua y el consumo alto de sal, sí, más bien. que el calcio y más que otras condiciones. Muy bien. De modo de que ese mito es cierto. Así que sí. se dice, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí el sí. otro mito a ver. de la gaseosa, sí, porque si no hay anuncio no lo vamos a mencionar. No, no, no, no, no, no, no, vamos, no vamos a anunciar. De las gaseosas es que tiene un conservante para que el refresco se mantenga, sí, sí, sí. al igual que las habichuelas enlatadas, los guandules enlatados, a base de fósforo. Atención ahí. Entonces, al inicio de la entrevista hablábamos que el fósforo produce piedras. Muy bien. De modo de que no hay duda que a través... De ese conservante, sí. algunas personas que tienen la predisposición desarrollen cálculo. Sí. De modo que ese mito. Eh, es cierto. Es cierto. Es o sea, cierto. Sí. el mito no hay que mentir, es cierto, es cierto. que lo produce. Muy bien. <risa> doctor, el tema de las piedras, los cálculos renales, yo creo que se ha debatido de manera súper interesante. No sé si pudiera quedar todavía algo más, doctor. Pero yo quisiera poder continuar profundizando en el tema de los riñones, doctor. Porque hemos hablado del consumo de ciertos líquidos, ciertos alimentos, pero también hay hábitos que tenemos nosotros que son dañinos para nuestros riñones, doctor. Fíjate, mira, estoy de acuerdo contigo. Eh, cuando nosotros buscamos las causas principales de daño renal, recordemos que la enfermedad renal se clasifican aguda y crónica. Sí. En este caso, vamos a mencionar la crónica, que es que la irreversible. Sí. O sea, una vez que el riñón se daña, solamente con diálisis se sobrevive o un ah, trasplante. Sí. Entonces, ¿cuáles son las causas fundamentales? Lo primero es la diabetes. Wow. Y la segunda causa es la hipertensión. Cuando nosotros buscamos en diálisis esas dos causas, nosotros podemos evidenciar sin mucho esfuerzo que el 70% de los dominicanos que se dializan tienen esas dos condiciones. Cuando pasamos al hábito para la audiencia, hábito lo que nosotros hacemos sí. diario, muchas veces sin darnos cuenta, sí, sí, sí. ahí está lo que acabamos de mencionar, el consumo de sal. El tabaquismo, que déjame decirte que el tabaquismo, en cualquiera de sus formas, digo en cualquiera de sus formas sí. porque lo que fuman siempre tiene una teoría, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, y ahora están cambiando con unos supuestos cigarros electrónicos, un vapor, una juzga. Una pendejada de que es dañino. Sí, sí, sí, sí. <ríe> eh, ¿Sabe que el fumar aumenta nueve veces el riesgo de padecer la enfermedad renal? atención fumadores claro, atención fumadores el, doctor repita eso por favor el tabaquismo en cualquiera de sus formas, aumenta nueve veces el riesgo de padecer de enfermedad renal crónica terminal sí, lo que pasa es González que ese daño se ve a largo plazo no es como la persona lo piensa sí, sí. cuando busca un fumador posiblemente ese fumador lleva 10 años, 15 años... Fumando. fumando. ¿Me entiendes? En comparación con lo que no fuma, sí. tiene nueve veces. Hay que recordar que solamente el tabaquismo de forma anual mata de forma directa sí. casi 7 millones de personas en todo el mundo. Y de forma indirecta eh, somos nosotros que no fumamos y a veces estamos en un evento social... Uh -huh tenemos un amigo que no lo queremos maltratar sí. y de forma indirecta nos convertimos en fumadores pasivos que, ta, que también afe, afecta a doctores ese tipo claro dos millones de personas de acuerdo a la organización mundial de la salud fallecen por el consumo de tabaquismo de forma indirecta Muy bien. un cigarrillo sabe cuántas sustancias Tóxicas tiene casi cinco mil por eso que es responsable de cáncer de vejiga, de pulmón. Y no solamente el riesgo cardiovascular que representa eh, el fumar, sino también a nivel de cáncer de larín, el de boca, de garganta. O sea que cuando la gente fuma, sí. no hay dudas que a un largo plazo termina padeciendo algunas de las entidades clínicas que hemos mencionado. Sí. Para los fumadores de jucas, sí. no hay duda que hay daño renal. Atención fumador de jucas. Lo que pasa es que hay tóxicos que se producen. Yo no soy un experto sí. en fumar, porque yo no fumo, pero se usa como un carbón. Sí, sí, sí. Ustedes saben lo que le estoy hablando. Sí, claro, ellos <ríe> conocen. ¿no? Y, y a veces uno lo ve que lo preparan ahí delante de uno mismo. Que lo, porque hay jovencitos que usted lo ve que lo tienen que llegan con un carbón, un asunto, un papel, lo preparan. Componentes que al final, como bien usted explica, se ve que hacen daño. Ahora, desconocía yo en mi caso particular lo que usted ha dicho, que también provoca daños renales. Claro. Sí. Y hay muchas partículas de esas que no se eliminan por el riñón. Y se van acumulando, se van acumulando hasta que produce toxicidad directa. Y para que tenga una idea, una hora de juca equivale aproximadamente como a 300 cigarrillos de modo sí. que por eso es que los jóvenes entran por curiosidad sí. y se quedan por necesidad Ay. porque la cantidad de nicotina que es lo que produce la adición no hay forma de 10 7 se quedan enganchados sí, sí. en ese sabor sí, sí. en esa nota que sí. le da verdad sí. porque la nicotina es lo que produce la adición. Entonces, eh, es importante educar, porque aquí, en 20 años, nosotros vamos a tener una población jodida, si me permite el tema. Sí, claro que sí es válido. Porque en mi consulta, cuando llegan jóvenes de 27 años con problemas serios a nivel de pulmón, a, a nivel cardiovascular, a nivel renal, la única condición que uno pudiera buscar como el culpable sí. es que ese muchacho de 27 años comenzó a usar Juca a los 17. Él es joven, 27 sí. años, sí, pero tiene 10 años consumiendo, consumiendo eso. juca. Eso es así. Doctor, permítame recordarle a todos ustedes cualquier pregunta inquietud que usted tenga en el tema que está tratando el doctor Domingo Martínez. Puede comunicarse con nosotros. Están los números en pantalla 378-8394 y a través de nuestro WhatsApp directo desde el interior 829-920-2795. Doctor, continúe con el tema porque sé que tal vez a las personas les resulte interesante y prefieren escucharlo a usted. Doctor, Llama poderosamente a la atención cómo aumenta cada vez más los casos que vemos de cáncer de riñón. Usted habló, doctor, de ese tema de la diálisis. Sabiendo usted lo duro que es para una familia cuando tiene que abocarse a un proceso de diálisis con un paciente, doctor. ¿Pudiéramos hablar un poquito ahí? Fíjate, vamos a coger ahí varios capítulos. Sí. Eh, el tema de la diálisis, obviamente, la han satanizado. A ver. Porque no es lo mismo dializarse para vivir que vivir para dializarse. Wow. Profu, profundo ese, doctor. Gracias a la diálisis, nosotros podemos extenderle vida, años de vida, mejorar la calidad de vida a los pacientes. Sí. Cuando no había diálisis en el país o era muy costosa, sí. los pacientes morían jóvenes wow. de 40 años, de 50 años. Hoy tenemos pacientes con 20 años, 25 años en diálisis. Sí, muy bien. Obviamente, eh, es mejor prevenir que dializarse, pero si por alguna razón un descuido sí. eh, ya cae sí, en ya diálisis, es inminente. yo creo que debemos darle gracias a Dios que a través de la diálisis te damos una segunda oportunidad. Qué bien. Lo que pasa es que... Que debemos seguir educando y usando esta plataforma para derrumbar mitos y mentiras. Excelente. La mayoría de los pacientes en diálisis fallecen por, des, por descuidado, en su gran mayoría. Te lo dice una persona que vive de diálisis en el sentido de que, como soy nefrólogo, sí, claro. obviamente eh, como el cardiólogo y el infarto claro que está sí. muy vinculado. Usted tiene que estar eh, Eso así con respeto a cómo impacta a nivel mundial, para que tenga una idea, amado. A nivel del mundo se habla de que más de 850 millones de personas sufren de algún tipo de daño renal sí. y muchos de ellos no lo saben. Y lo que se estipula es que de cada uno, de cada 10, uno tiene un daño renal. Y sabemos que una persona con enfermedad renal crónica, terminal aún no terminal sino avanzada sí. sin tratamiento pudiera ser mortal y cuando nosotros hablamos del crecimiento es cierto hermano sí. para el 2040 si no ponemos freno se habla de que la enfermedad renal crónica va a pasar a ser la quinta causa de muerte a nivel del mundo se habla que el 10% de la población tiene daño renal. Sí. Si nosotros buscamos el censo en República Dominicana, vamos a dejarlo en cuánto te gusta, 10, 12 millones. Vamos a dejarlo en 12 sin contabilizar a los hermanos. Que sí, sí, sí, sí, claro que sí. Hablamos de que un 10% equivale a 1.2 millones sí. de personas que tienen algún tipo de daño renal. Y es un barril sin fondo. Al Estado un paciente en diálisis convencional sí. le sale aproximadamente en 1.2 millones de pesos. Ese wow. es el que solamente recibe su tratamiento, eh, que no se complica, que no tiene una diálisis extra, sí. de que no hubo que un ingreso, que hubo que ser llevado a UCI. Sí. Eso es sin el costo extradialítico que tiene que asumir el paciente de medicamentos, eh, de pasaje, sí, sí. de comida de cuidar a alguien mira acompáñame yo te sí. ayudo con el pasar porque muchas veces hasta que no se acostumbre al programa no quieren ir solo y no deberían. Sí. Eh, entonces el problema fundamental es que la enfermedad renal se considera una enfermedad silente se habla gonzález que cuando los riñones dan síntomas propio del riñón se ha perdido más del 90% de la función renal. Eso quiere decir que la enfermedad renal crónica se clasifican en cinco grados. Uno, dos, tres, y en el tres hay una subclasificación 3A, 3B, sí. eso para nosotros ya es los sí. especialistas, Cuatro, que es perediálisis, y cinco, que es la etapa terminal. Sin embargo, si nosotros ayudamos conjuntamente con Salud Pública y educamos, se habla de que posiblemente de 100 diabéticos, hablábamos que la diabetes sí. es la primera causa, bien controlado, el 50% no progresa a diálisis. El problema es que debemos de fortalecer los programas de educación, debemos de promover la concientización y orientación. El gobierno debe de poner anuncio en cada programa que tenga un segmento de salud sí. con la enfermedad, porque siempre no hay dudas, no hay dudas. Sí. Siempre la prevención va a salir mucho más barato que la enfermedad. Doctor, hay una pregunta que no puedo dejar de hacerle, porque cuando llegue esta situación renal, en el caso particularmente de los hombres, ¿Esto también se lleva consigo lo que es eh, el deseo sexual y demás? ¿Afecta también esto al hombre? Sí. Realmente, eh, aproximadamente un 30 o un 40% de los pacientes antes de diálisis en la edad avanzada experimentan una disminución del líbido sí. y una disminución de la potencia sexual. Y ya cuando el paciente llega en diálisis, ese número aumenta. Ahora bien, hay tratamiento y uno lo puede ayudar. Pero sí, sí, no podemos. Sí. De hecho, eh, ¿sabe que para nosotros los hombres sí, sí, sí, sí, claro. es un tema importante? Sí, claro. Y mi esposa dice por el fondo, sí. para nosotros todavía más, ay, dice ay, la ay. mujer. No, no, no, no, no. El, el doble, el doble, doctor. El doble. Pero sí, pero de igual forma, si hay un televidente, tiene un familiar, un amigo, que tiene si lo ve deprimido o le experimentó eso, no por él, sino por el propio de la enfermedad, sí. obviamente es importante decirle que hay tratamiento, que hay esperanza, porque incluso una diálisis inadecuada o una dosis mal calculada de diálisis eh, le puede afectar. El paciente bien dializado, obviamente le va muchísimo mejor, porque la uremia de por sí afecta el, el torrente sanguíneo. Muy bien. Doctor, se nos ha agotado el tiempo. Vamos a tener que cuadrar otro encuentro. Yo, doctor, ¿Y tan porque... rápido? Sí, sí, sí, sí doctor. Sí, hemos hablado. Tenemos más de 25 minutos wow. hablando, doctor. Sí, Yo pensé te... he llegado como cinco. No, doctor, es que el tema es muy interesante. Amén. Y usted es un conocedor a fondo de estos temas, su experiencia, su expertise, de manera muy importante. Porque, doctor, por lo que he visto en su manera de comunicar, usted tiene una gran pasión por lo que es la salud y especial en estos temas de nefrología, doctor, Amén. que es muy importante. Porque... Sin ofender a nuestros amigos, yo digo que la medicina como la educación hay dos categorías. Hay médicos de vocación y otros por negocio. Hay maestros que lo hacen por negocio y otros por vocación. Entonces, para mí, usted entra en la categoría de los que están con vocación todavía por la medicina, que es muy importante. Gracias por esas consideraciones. Sí, es. sí, doctor, eso es así. Agradecer a usted por su tiempo. Nuestra audiencia, yo no sé cómo lo vamos a lograr, pero yo voy a amarrar al doctor para que vuelva otra vez a seguir profundizando en estos temas. Porque los muchachos de aquí, del equipo técnico, nada más estaban pendientes cuando usted habló de esos temas. Como que quieren un poquito más, doctor. Bueno, nada, agradecerte la invitación y reiterarme a tus órdenes. Gracias. Todo programado, claro, con mil amor. Sí. Eh, amamos lo que hacemos. Y creo que cada televidente merece que cada especialista le deje un valor agregado desde el punto de vista de salud. Eso es así, doctor. Señores, agradecido plenamente el doctor Domingo Martínez, quien es nefrólogo internista, pero no solamente eso un hombre con vocación de orientar a la audiencia que es lo más importante.